Yo, eh, eh, ya me pongo al polero, galo, alto el polleronga, harto el al fondo del galo. tengo un frío y me voy a cortar, el críos hablando de matar, lo que onda, no matan ni una mosca, no matan ni una pulga, no Onda, como todos los días, que veo una bufanda y por telepatía, una cosa mi padre. Antiguo no es cobarde, con pura gente Oye, Matías, ¿qué va a Marco? Tú dime cuánto. Yo veo cuando, los que te cuento, lo que te parlo. Vale, Matías, Ignacio, te quil pues, pero no somos guasos. pausa a yo no copio más nuestro no me Aparece en el bolso, no tengo nada. No. Otro control de identidad. En el bolso, no tengo Se lo la hora, la ola, la ola, Y no hace nada, nada, nada Y en todo lo como Coca-Cola, Coca-Cola, el loco no tengo nada La, la, la, la, Te saco los voces. Vámonos puta. No hay su espíritu cuando camino. Rompo baldosa. Dulce mil con son. Rompo baldosa. Dulce mil con son. Dulce mil con son. Me pongo el rango. esto al fondo del gas. Tengo un frío me voy a gustar. todo los hablando de aguantar. No hablo que No la que No hablo no, no, no. ¡Gracias!